Duca es una feria interactiva que busca mostrar a los jóvenes la oferta educativa pública, privada, formal, no formal, que está disponible en el territorio y también en otros lugares. La idea es que todos los están muestren las cosas de una manera interactiva, vivencial, no solamente el folleto pensando solo en requisitos sino como vivir la educación desde las experiencias de los propios jóvenes cada vez más se detecta un grupo importante de estudiantes de Paysandú, de Tacuarembó, o sea, de la región del litoral del río Uruguay que cruzan a las aulas de las instituciones argentinas atraídos por la oferta académica y además por la calidad académica ¿no? este, y profesional del, del cuerpo docente demostrarles a los jóvenes sobre todo que hay, que hay posibilidades de tener como proyecto de vida una trayectoria de educación.